welcome Bienveni, bienvenidos todos a este espacio de verso energética todavía vibra el cuenco ¿eh? me ves que he venido preparado aquí con mi vía ¿eh? la, la avenida principal ¿eh? de, de, de, de nuestra vida como veo que estáis entrando poco a poco, ya sabes que vamos a hacer que fluya en nosotros la vía. Vamos a equilibrarla. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues mmm, con toda la parafernalia y honra del espacio. Sabes que lo primero que hacemos es encender un incienso, ¿eh? y ya esto nos ambienta todo. ¿eh? Vamos a ver que esto, que huele también, que a vosotros os llegará de otra manera. En el campo cuántico, ese espacio, hay también esto. ¿eh? Y la vía, la carretera, la avenida. Pues, la honramos y creamos el ambiente. Bien, como mm... esto no estaba muy claro cómo iba a hacerlo, pues voy a ver si lo hago con esto hoy. Aquí que se ponga bien, ¿eh? que se si nos va la vía, la vía, bueno, esto yo creo que queda bien. Y ahora... Voy a colocarme la vía. Vía... Sí, porque sabéis que esto es fundamental que sepáis que en todo momento, hoy, verso energética, las tenemos eh, para equilibrar y tomar conciencia de la vía. Y yo me la pongo aquí en la cabeza para que esto no se me olvide ni a ti tampoco. Bien, bueno, pues ya. Siguiente paso, ya veo que estáis entrando, bienvenidas Ana Voy a comenzar con un poema de Carolina Coronado Que dice así Si para entrar en tan difícil vía el aliento a mi numen no faltara Ya de la patria nuestra lamentara los males en tristísima elegía Ya la virtud, ya el genio cantaría Ya el vicio a deprimir me consagrara pero mi voz de niña desmayara, y desmayara en deble la arpa mía. Mas quiero, humilde abeja, aquí en el suelo, vagar de flor en flor, siempre ignorada. Que el águila siguiendo arrebatada, con alas cortas remontar mi vuelo. Canto a las flores que en los campos nacen, canto a las para ti, que a ti te placen. Fíjate lo importante de, eh, de entrar en esta difícil vía, de tomar conciencia de ella. Y ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es a mover la energía. A bailar pues, con un tema eh, un poquito marchoso, ¿no? Para que entremos en, en circunstancias. ¿Te parece? Hay que moverse, hay que saltar. Eh. Eh, eh, eh, eh. Venga, se os vea moveros, que hay que hacer ejercicio. Eh, como nos confine más. Bien, bien, bien. Ah, sí. Y ahora saltamos. Bienvenido, Fran. Hay que bailar y mover la energía un poco. Ahora, piernas arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y como volar. Porque la vía, el camino... Hay que hacerlo saltando, andando, volando. es el, el descanso del camino de, que de camina y vibramos soltamos uh, uh, uh. este también me va para pasillo ¿no? Los hombros, todo venga, Lorena. Hay que mover el cuerpo. Que estamos llegando al final. Uuuh. Bueno, oh. Oh. qué fatiga, qué fatiga. Fíjate, ya escribiendo música. Y... Ay. Bueno. dejarme un poco de que que refresque mi garganta ¿qué pasa a continuación? pues que ahora para bajar la energía y hasta que nos encontremos en, en, en posición ¿no? como dios manda y estas cosas pues vamos a a ver qué es lo que hacemos ¿y qué vamos a hacer? pues eh, vamos a a leer otro poema súper interesante, interesantísimo, de alguien importante, J.R. Tolkien, que dice que el camino sigue y sigue. ¿De acuerdo? Atención, los caminos siguen avanzando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 los ojos de fuegos y espadas han visto y horrores en salones de piedra. Miran por fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. ¡Wow! Bienvenida Encarna. Estamos en Verso Energética y hemos de, movido la energía. Y ahora, para aposentarnos eh, pues bien y continuar con Verso Energética... Hemos leído este poema de J.R. Tolkien maravilloso, que nos dice que sigamos caminando. Sigamos. ¿eh? ¿Y ahora qué toca? Pues relajarnos. ¿Eh? ¿Para qué? Para luego conectar bien con el campo cuántico, con la vía, nuestra vía. La vía del conocer, la vía del sentir, la vía del experimentar. La vía, la vía de las emociones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues con, bueno, con nuestra amiga Barbie, Barbie, ¿eh? que está aquí, aquí, ¿bien? Bueno, ¿por qué está aquí? Pues ya sabes que con ella vamos a aprender un poco a colocarnos bien para relajarnos y meditar, conectar con nosotros, ¿eh? Y que hay que tener, como ya ves, la espalda recta, ¿eh? relajada, porque ya se ha puesto ahí un poco, bueno, las, los brazos sobre las piernas, tranquilamente apoyadas. ¿eh? Inspiramos profundamente y antes de, si te quieres quedar así perfecto y si te quieres tumbar, ya sabes que te tumbas ¿eh? y te pones una mantita para que no te costipes ¿eh? coja frío después de tanto sudor yo lo voy a dejar de momento así porque eh, todo lo que vamos a hacer ahora es con mi libro Puente la Vía vamos a hacer una meditación guiada en el camino, en la vía y ella se va a mantener mirada al frente espalda recta relajado los brazos y nos vamos a inspirar con un poema de Osensei que dice así Cuidad y pulid el espíritu del guerrero, mientras estéis en el mundo. Iluminad la vía según el deseo divino. Inspiramos. Inspiramos así con un poco de, de fuerza y nos vamos a preparar para entrar en ese estado meditativo con los poemas de Puente la Vía y antes un baño de sonido que recorra desde tus pies, tus piernas, tu sexo, tus nalgas, tu vientre, tu espalda, tus hombros, tus brazos, tu cuello tu cabeza. Vía silencio llego a tantos espacios que me contengo. final del camino debe estar por allí. Cuánto disfruto con las trochas que se me cruzan. El perfume de las jaras, el latido de mi corazón, el piar de pájaros a lo lejos, la sombra de las encinas, el frescor del aire puro, ese traspiés con una raíz escondida. Descanso. El olor del tomillo hará caliciarle el crujir de hojas bajo mis pies, esa caída bajando la cuesta, la paz que se atisba por el horizonte, la fatiga y el suspiro, el cielo límpido, leve, la humedad de la hierba al sentarme. Sigo. El final del camino debe estar por allí. Voy por el sendero, me salgo a la aventura, entre maleza, Llego a un precipicio, cielo arriba, abismo. Me dejo. No hay caminos inciertos. La senda se hace paso a paso, paso cierto juego de pie, con consistencia de huella firme, fijeza de un pie después de otro, despacio, de prisa seguro, teniendo vista panorámica, las vías y opciones posibles, decisión y acción al andar, creando con certeza el camino, con mil dudas, sombras y noches. El gerundio nos lleva a la verdad. Y acabamos esta meditación guiada en la vía un acróstico, el del caminante, la caminante que eres tú. Caminante es tu oficio de luz, andante mano un tropo. Manifiestas la fe del camino, influyes en la brújula. Natural la virtud de los pasos, aclarando las sendas, nutriendo fortaleza en impulsos. Transida decisión empeño en abrir vías de luz y ahora es tu espacio para conectar con tu vía en el espacio cuántico que esta Barbie nos ha generado ella está aquí y vamos a sanar ese silencio. Y escribiré en directo el mensaje que el universo, el campo cuántico, tiene para ti. por el sonido, por la energía que equilibre y energía se funden en la vía Es tu tiempo. Es tu espacio. Conecta con tu vida. Con tu vida. Voy a leerte el mensaje Para allanar la vía, nuestra vida Andar seguros Con la fe en nuestros pasos Cruzando con conciencia Y antes de despedirme con un poema de Walt Whitman, vamos a seguir bañándonos, recorriéndonos desde la cabeza, por la espalda, por el pecho. las caderas, el pubis, sexo, las piernas, los pies, nosotros construimos el camino, allanamos el camino, equilibramos el camino. Nos despedimos con un poema de Walt Whitman Canto del camino abierto A pie y de buen humor tomo el camino abierto saludable, libre el mundo ante mí Ante mí la extendida senda Parada que conduce a donde quiera que yo elija no pido de aquí en más buena fortuna. Yo mismo soy la buena fortuna. No vuelvo de aquí en más a lloriquear. No. Vuelvo a posponer. No necesito nada. Puse fin a los lamentos. Puerta adentro. Bibliotecas, críticas quejosas. Fuerte y contento viajo por el camino abierto. La tierra. Con eso es suficiente. No quiero las constelaciones más cerca en absoluto. Sé que se hallan muy bien donde se hallan. Sé que son suficientes para quienes pertenecen a ellas. Aún llevo aquí mis viejas cargas deliciosas. Las llevo, hombres y mujeres. Las llevo conmigo donde quiera que vaya. Juro que es imposible. Para mí librarme de ellas, estoy colmado de ellas y voy a colmarlas en retorno. Muchas gracias por estar una vez más con Miguel Ángel Cervantes, Almodóvar, en Verso Energética. Y a ver, te dejado guiar por los poemas de Puente la Vía, que ya sabes que puedes adquirir en Amazon, tanto en digital como en papel, para que tú sigas degustando, degustando, en tu casa, en tu espacio, en tu silencio, y lo encuentres como lo que es, una guía para la vía, para tu vida. Gracias y nos vemos en otro verso energética.